Gran fiesta cultural de entrega a la ciudadanía del paso del jaguar Le invitamos para que juntos celebremos la construcción de esta moderna megaobra de entrada a la ciudad de San Salvador Este domingo 29 de julio para iniciar las fiestas agostinas Desde las 9 de la mañana habrá danza, teatro, poesía y mucha diversión Invita Fondo de Conservación Vial y Ministerio de Obras Públicas Gobierno del presidente Salvador Sánchez Seren. Sigamos construyendo futuro.